Buenos días, buenos días amigos televidentes, como amanecen hoy jueves 15 de agosto, para nosotros es un honor, un placer poder estar y llegar a cada hogar franco macorizano, nordestano, quienes nos ven a través de la web, de las diferentes conexiones que tiene Telenor para poder llegar a todos los dominicanos, que no sea posible, hoy eh, quiero... Dar las gracias a Dios, Francis, por poder estar acá, saludarte Seguro. a ti Hola, y poder llevar Carolina. nuestros mensajes. Buen día. Bien, a Dios las gracias, sí. Siempre hay que dar gracias a Dios que nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en Él, que nos dé inteligencia para poder afrontar con mejores decisiones nuestras vidas. Yo soy Francis Rodríguez agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana y a toda esa gente de todo el litoral de la región del nordeste que componen las provincias de Hermanas Mirabal, Duarte hasta Samaná. A todos, nuestros más cordiales saludos saludo y agradecido a los que están fuera de aquí en el 2014 nos ven en Estados Unidos, así como los amables televidentes de Puerto Plata, Moca, Santiago, La Vega, hasta Manada, la Jabón, nos han bien. mandado... Eh, mensaje y a través de la web telenor.com.do así que este programa dedicado a todos con un contenido de información, análisis e entrevista en esta mañana vamos Me, a escuchar el tiempo para ver cómo estará el día de hoy así es, se nota un tanto el sol, el, el día gris pero eso poquito no, oscuro. Sí, pero es por una situación que la tenemos aquí para jueves 15 de agosto 2019, desde las 6 de la mañana hasta, la, hasta el sábado 17, este informe, algunos chubascos y temperatura calurosa. El tiempo meteorológico se mantiene bajo la incidencia de una onda tropical que se localiza sobre el país. La misma no ha encontrado condiciones favorables para generar lluvias significativas. Sin embargo, a, media, a medida que va avanzando las horas, los efectos del cielo diurno estarán aportando algo de inestabilidad generando condiciones más conductivas para provocar algunos nublados con chubascos dispersos y tronadas hacia las regiones norte sureste noreste y la cordillera central es decir un ambiente bastante caluroso con temperaturas máximas en horas de la tarde comprendidas entre las 35 y 36 grados Celsius. Continúan registrándose sobre el territorio nacional, principalmente hacia el noroeste y sureste, estas altas temperaturas con, eh, que son propias de la época del año en la que nos encontramos y además también por la incidencia de un viento cálido y húmedo Provocado, provocante de, su, de proveniente del sureste. En el sentido, la UNAME sigue recomendando a la población ingerir suficiente líquido y vestir lo, ropa ligera y de colores claros. Muy bien, muchísimas gracias Francis por el informe del tiempo. Ahí están. Sí. Eh, nosotros inmediatamente vamos a, in, a iniciar con nuestro tema de hoy. A propósito del inicio del año escolar, todas las expectativas que conlleva el mismo, las inscripciones, compras de útiles, situaciones que se presentan en los centros educativos, eh, nosotros tenemos una situación, una denuncia que se, se ha estado dando, eh, presentando específicamente en el Liceo Manuel María Castillo. Este centro educativo de San Francisco de Macorís niega eh, inscripción de estudiante que está de vacaciones en Estados Unidos porque quieren ver su perfil. Se trata del Liceo Manuel María Castillo, como dijimos, donde una ciudadana denunció que no quieren inscribir a su hijo de 13 años, el cual se encuentra de vacaciones eh, en Estados Unidos, porque el director quiere ver el estudiante, él tiene que verlo, aparentemente para la apro aprobación. Según la madre, el director manifestó que el estudiante debe de venir al país para verlo y observar el perfil perfil de persona. Esta acción corresponde una violación al derecho de educación y al derecho de no discriminación por parte de las instituciones. En, en este país, poco puede uno entender... Porque si hay algo que tiene una supremacía son los derechos del niño, adolescente, estudiante. La propia ley no discrimina, la propia ley establece que todos por igual deben asistir a las escuelas. Ahora, no reconocemos que un director pueda establecer reglas internas, como dijo, que debe ver el perfil del niño, pida un currículum, lo que sea, pero un niño a una edad no posee currículum. Es decir, que son de las discrepancias que tenemos para el desarrollo integral de la, de la juventud. Cuando usted va y le dice, primer empleo, sí. vamos a buscar el empleo, ¿cuál es tu perfil? A un joven que nunca ha trabajado, que ha mínimamente, en muchos casos ha vivido bajo el amparo de su padre y su madre. De hecho, yo digo y he establecido que el Banco Mundial, en un análisis que hizo hace unos años respecto al futuro de la juventud en América Latina, refiere, para que tengamos una idea, refiere que el desarrollo de estos jóvenes, y por eso hay una cantidad de desempleados y que le llaman ninis, que no hacen nada, que están en la casa o que... Ni trabajan, ni, trabajan ni, ni, hacen, ni, estudian. ni estudian. Entonces, cuando esto sucede, es que hace 50 años la sociedad no ha tenido la fórmula específica para proyectar hacia futuro la vida de sus propios hijos. ¿Por qué? Porque dice este informe, que los hijos tendrán un desarrollo acorde al apoyo que reciben de sus padres. Quizás si vamos ahora a la parte del perfil que busca el maestro o el director de la Manuel María Castillo y que nosotros buscamos su opinión para que nos indique cuál es el perfil que debe de llevar una madre de su hijo cuando lo trata de inscribir, usted puede simplemente darle descripción de estatura, de peso, color, sí. estado de ánimo en el sentido si es un niño imperactivo, si es un niño… pero eso no está comprendido en la constitución de la República Dominicana, muy por el contrario… Creo que tú tienes el artículo sí, eh, 63. 63, que establece, leer? sí, vamos a, a modo de orientación y de conocer nuestros derechos, porque es muy importante saber, saber cuáles son en cada condición o situación que se nos presentan. Hay una carta magna que nos defiende y establece las normas de cómo deben de ser las cosas, y además en el ámbito edu educativo, hablar de la niñez y la discriminación o clasificación que podría tener eh, en este caso un centro educativo que tengo entendido que se intentó localizar para sus declaraciones y no fue posible. Vamos a leer el artículo 63 a los padres bien atentos para que sepan cuál es eh, su derecho en este sentido. Y este establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, eh, permanentemente en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia... La educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Sería interesante, es necesario, escuchar las declaraciones del director del Liceo Manuel María Castillo, él puede también acercarse a la producción o al canal para que él emita su opinión en relación a, cuál es lo, a qué es lo que él necesita específicamente cuando él se refiere a que tiene que ver el perfil de un estudiante eh, para poder inscribirlo, si son características físicas, eh, si son aptitudes que él entiende que se necesitan para ingresar a ese centro, si el niño debe de ser alto, del eh, alto, blanco, moreno, pelo bueno, o si debe de tener un nivel intelectual, eh, si debe de tener el pelo eh, bueno o un pelo crespo, o sea, ¿cuáles son? ¿cuál es ese perfil que el director busca en el Centro Educativo Manuel María Mira, Castillo? imposible eh, que esto eh, de ser así como lo estamos visualizando se esté dando mira una cosa todo eh, en la República Dominicana gozamos de una tutela judicial efectiva pero también la constitución establece esas garantías donde el ser humano tiene desde que desde la concepción hasta su muerte, en la República Dominicana, que cada uno de esos derechos se va a ir concretando en la medida del uso o del reclamo que hagamos. Cuando accesamos a la escuela, porque hay un derecho eh, que la Constitución establece y el Estado lo garantiza, la Ley 66 sobre, sobre yeah. educación en República, en República Dominicana es clarísima y se ajusta a, precisamente a estos preceptos y a esta garantía es decir que los derechos fundamentales están consagrados pero no solamente están consagrados están garantizados en la efectividad de los derechos a través de los mecanismos de protección que ofrecen a las personas posibilidad de obtener satisfactoriamente el desarrollo integral de su persona. Es decir, tampoco podemos denigrar y decir que aquel es más alto, aquel es más bajito, aquel es blanco, aquel es rubio, aquel es negro y eso está vedado. El director de la Manuel María Castillo aspiramos a que socialice muy bien porque... Si hay algo aquí en la República Dominicana que en ocasiones hemos criticado, es que aquí hasta el niño indocumentado tiene garantía y acceso a la educación. Si esta madre ha procurado buscar la de inscribir a su hijo, que cuando regrese de vacaciones de Estados Unidos, él encuentre un nicho, en esa escuela que es donde él estudia y aquí vengo con mi observación particular a este sistema de complicación que nos armamos pero si un niño estudia en un lugar es promovido en ese lugar a otro grado lo correcto es que se promueve automáticamente su inscripción hacia el grado que continúa. Que solamente se rompa con la indicación de que no desean permanecer ahí porque nos vamos a otro centro. ¿Y tú sabes qué debe de tener el centro? Toda la documentación en regla que le permita a esa madre llevar a su hijo a un colegio privado o a otra escuela. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que nos mudamos. Sí. Tradicionalmente tenemos que movilizarnos y muchas veces se busca con astucia la cercanía de la escuela porque la madre y el padre trabajan. Lo dejan ahí, lo recogen al mediodía, y vuelven a la casa. Sería interesante saber, Francis, eh, el, el nivel de, de, de, de veces o de posibles eh, cantidades de personas que han podido tener esta situación, si es recurrente, eh, no solo en el centro, sino solo en, en otros centros educativos, eh, recibir algún tipo de información de los amigos televidentes eh, que hayan estado, que se le haya presentado esta situación, que por el perfil, porque es increíble, entiendo que el perfil solo es en los trabajos que se evalúa, y como bien apuntabas y señalabas lo del primer empleo, eh, y hacías la comparativa de uno y otro, o sea, el perfil de un estudiante, eh, para tú elegirlo si, o decidir si va a estar en tu centro educativo, Deja mucho que desear sobre eso que podría estar pensando ese centro educativo de la mano de su director. Hay otros ciudadanos franco-macorizanos eh, limitándonos acá a nuestra zona que hayan recibido este tipo de discriminación, si se quiere. ¿Por qué tengo yo que evaluar el perfil de un niño para aceptarlo en el centro educativo? O sea, ¿cuáles son las condiciones que yo entiendo como director que debo de, Mira, de, de, ahí de observar? Ahí puntito de las limitaciones, ciertamente la condición de limitación con excepción de aquellas que son eh, conocidas porque hoy tenemos ciertos grados de situaciones que se computan como niños especiales de educación especial sí. pero estoy consciente de que todo padre le va a explicar mi hijo es antes de... Correcto. Pero mi hijo estudiaba aquí y pasó a este grado. ¿Qué otro perfil? O viene referido de tal colegio o de tal escuela y ese es el que debe bastar porque siempre le van a entregar una comunicación del centro donde se está eh, retirando para que sea llevado al otro centro. Una certificación. Correcto. Es decir... Que son muchas las cosas, Carolina, sí. que no deben de, de ser tomadas en cuenta al momento de la inscripción. La evaluación que llegue posterior será propia del centro y identificará el perfil de los estudiantes. Nosotros hacemos eh, los planteamientos acá y, y ponemos sobre la mesa una y otra eh, condiciones que nosotros entendemos que no son posibles que un centro educativo pues esté dando a entender a los padres que son quienes van a inscribir a sus niños, de que ellos no puedan estar en dicho centro. Ahora bien, como eh, dije hace unos segundos, nosotros debemos de saber qué es lo que piensa el director sobre ese perfil, o sea, que él eh, entiende que debe de tener, cuáles son las condiciones que debe de tener un niño para entrar al liceo Emanuel María Castillo, eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? Tengo la inquietud Mira, y la interrogante de, de ver ese perfil que se necesita para ingresar a ese centro educativo. Y Ahí si es si seguimos con la todo. Constitución, que establece en el artículo 38 la dignidad humana, el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, porque el ser humano es el entorno a quien se forman los Estados y con quien se forma el Estado. Sí. Y se supone que el poder constituyente reside en el pueblo. Cuando tenemos ese origen, tendríamos que remontarnos a cuando se funda la República Dominicana y quienes fueron nuestros constituyentes. Y que sabiamente establecen todos estos conceptos de, de las constituciones de la época, pero que hoy en el 10 tenemos una de las constituciones más avanzadas precisamente para erradicar y para formarnos en una nueva visión, de desarrollo del individuo en este estado, a partir de ahí se transforma todo y desde entonces estamos aprendiendo y concomitantemente estamos haciendo referencia y es correcto que la madre haya hecho la denuncia ante nosotros Mira Francis, eh, a propósito de todo lo que conlleva el, este inicio un tanto tedioso por el aspecto económico de que tienen que hacer los padres, las diligencias, y sumarle que a esto se le presenten. He estado visitando algunos centros con temas de inscripciones, y vemos a los padres, a las madres, eh, muchos de ellas con escasos recursos que se puede sí. percibir, eh, sumarle a todo esto, eh, ya el, el, la situación o la dificultad del propio proceso que conlleva, y más ahora con los cambios que ha venido haciendo el sistema educativo. Entonces, sumarle a esto situaciones. Limitantes. Eh, sí, de. Mira lo que dice el artículo de 39 de la de... Constitución. Derecho a la igualdad. Toda persona nace libre e igual entre, ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, oigan esto, de las instituciones, autoridades y demás personas. Gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de género, color, edad, discapacidad, porque incluso si va con una discapacidad, también deben de aceptarlo, porque una discapacidad, una, no lo limita a recibir el pan de la enseñanza, nacionalidad tampoco se le cuestiona, vínculos familiares, Lengua, religión, opinión, política, filosofía, condición social, pobre, rico, mediano o personal. En consecuencia, la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas entre quienes no debe existir otra diferencia que la que resulten de sus talentos y de sus virtudes. Ninguna entidad República Dominicana, ninguna entidad, oiganme esto, puede conceder título de nobleza ni distinción hereditaria. El Estado debe promover las condiciones jurídicas administrativas para que la igualdad sea real, efectiva, adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, que esto es lo que está haciendo, lo está marginando, lo está discriminando sin saber o sin atender que es un estudiante la vulnerabilidad y la exclusión. ¿Qué más quiere, señor director, que le digamos para que rectifique y permita que este niño sea inscrito? No más con la nota, con la cédula de la madre, con el acta de nacimiento y lo que usted sabe tiene como requisito para inscribir a un niño. Yo imagino que este mensaje va a llegar, porque llegan, porque los amigos televidentes ven y hacen cuando hay eh, una persona que está siendo mencionada en un espacio, pues inmediatamente se le llega la información de que se estuvo sí. tratando un tema que le compete de manera directa, que va a llegar, que él dé sus informaciones pertinentes, que él entienda pertinente y que al igual que esta madre, ninguna otra, ninguna otra madre, padre o tutor eh, tenga una condición para la inscripción de su niño Es un principio que está establecido en nuestra constitución Que no se le puede negar a nadie el derecho a la educación Y mucho menos que un director tenga que estar evaluando el perfil de un estudiante Pero de verdad, y repito Francis, quiero saber cuál es el perfil que el director visualiza Para él permitir a un niño entrar bueno, al centro educativo miren, en otro orden, hemos tenido la oportunidad de esta mañana iniciar con este tema para advertirle a toda autoridad, entidad pública, privada, a todo ser humano, a todo dominicano que trate de medir las consecuencias que podría traer consigo una decisión personal o de la institución que si no han evaluado las reglas internas deben estar ceñidas a la constitución pero sobre todo a la ley que instaura el sistema educativo, que lo dice clarito. Si usted es director, sabe bastante y conoce muy bien las reglas y las resoluciones que a través del tiempo, por decisiones como esa, se ha visto obligada a la entidad a imponerle a los directores, a maestros o docentes y todo el personal que labora en los centros para que no se cometan discriminaciones y límites. Y si hemos criticado, que sin ningún tipo de sujeción se inscriben hijos de indocumentados. ¿Y usted cree que es en contra del niño? A mí que no me hablen de que porque sea haitiano me lo dejen fuera, a mí. ¿Y saben cuál es mi posición? Frente a la debilidad de este estado, es todos y con más razón un niño de 13 años que ya ha cruzado en el liceo O cursó en otro liceo Tenemos Que iniciamos en esta mañana Y tenemos pendiente Que los clientes En otro orden Los clientes de MUNE a, Realizarán piquete Frente a su oficina Y estaremos dándole seguimiento En vivo desde el lugar De los hechos Vamos Y a ver ese. qué está sucediendo hoy Con este caso Mientras tanto, la discriminación es proscrita en la República Dominicana y en este programa. ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. días. Buenos días, Fran Hola. Y Carolina. Buen día. Es para que me, para hacer, me hagan el favor... Déjenme, le hagan un llamado a Inapa, que qué es lo que pasa, tenemos ocho días sin agua por aquí, por la libertad, cerca de, del sí. mercado. Ya. Ocho días. Sin ocho agua. días. Sin ¿Y agua? qué es lo que está pasando con Inapa? Entonces, nada, siempre que hay avería, nada más es por aquí que se sufren. Que la porque, sufren. Porque, <ríe> sí, porque en la libertad, por ahí, por la, entre la, la... Emilio Prudón y esos sitios, por ahí llega el agua todos los días. ¿Ustedes la... se han llamado a INAPA, han ido algún grupo de personas representando a la comunidad? No, no, por, yo por aquí no hemos ido, pero porque por aquí siempre sucede esto, pero ahora tenemos ocho días ya que no, no llega una gota de agua y estamos secos, no, no encontramos ni cómo bañarnos. Dios mío. Dios. Muchísimo, sí. much... Sector en la... Avenida en... Libertad, cerca del mercado. Bueno, muy bien, muchísimas Juan gracias. Juan Carlos, por favor. A tomar situación? condiciones para esto Porque tienen que saber distribuir el agua Y no tenemos la crisis que tienen otras regiones del país Gracias a Dios Porque Vamos se siguen vendiendo los camiones Terrible Vamos Y es el mismo lugar de donde no la tienen que mandar a la ciudad Que se extrae esa agua Vamos a recordarles Clínica Dental Doctor Vargas la doctora Diana Vaz. Gracias, Fran, vamos de esta manera y concluyendo con estos temas tan importantes eh, que tenemos, que tienen que ver con el derecho del ciudadano y el derecho a la educación de los niños y las personas. Vamos a conectar con WhatsApp ahora en este momento eh, con algunas imágenes que nos envían. Tenemos, esto es un tema muy triste, este eh, dato nos lo envió el profesor William Hernández Estefanía Soriano, ganadora de oro en los panamericanos, quiere su premio: un apartamento en la capital. Miren la, la casita, la, el premio que tuvo esta reina de la categoría de 48 kilogramos de, del Judo panamericano. ¡Qué cosa, Dios! Nuestro país y el deporte. Tenemos gracias a Juana del Ensanche Duarte que nos. Envía esta postal, si cada amanecer es un regalo de Dios Entonces hoy comparto mi regalo contigo Muy buenos días De esta manera nosotros vamos a ir a un breve bloque comercial Para Muy continuar bien. con todo el contenido que hemos preparado para ustedes y pendiente de todo esto porque la sociedad tiene que irse formando Y si queremos disfrutar de derecho Tenemos que cumplir con nuestros deberes Así es Continuamos en su espacio de mañana. Bien, Carolina, mira, y amable televidentes, estos días han sido un tanto para San Francisco y nosotros como espacio, un tanto de información constante, como siempre, pero esta vez creo que hemos tenido ciertas situaciones, los choferes ayer en la mañana, eh, la huelga, todo, sí. pero hay un sector de la sociedad que ha, ha venido reclamando la situación de MUNE y ahora nos encontramos con Ramón Hernández en, desde el directo, desde la compañía MUNE o, lo, o el área o en el enfrente de MUNE con una situación que se está dando por parte de los acreedores de MUNE en esta mañana 15 de agosto. Vamos a ver si está listo. Claro.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 ¡Acérquense! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Mueré! ¡Ahora es! ¡Mueré! ¡Ahora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 tome acción en este asunto, porque la justicia dominicana no se ha presentado en esto. Antes que tome otra vuelta, por favor, llamamos a la justicia dominicana que nos ayude en este caso, porque es un caso muy delicado, antes que tome otra vuelta este problema. Eso es lo que yo tengo para decirle a la justicia dominicana, que nos ayude en este caso, antes que tome otra, otra solución peligrosa. Que somos gente pobre, que este dinerito no estaba llegando para sobrevivir. Y aquí hay gente pobre que necesita medicina, comida, que traía este, este dinerito que tenía, lo sacó del banco para comer, y Timuné tiene tres meses, va a tener tres meses que no nos resuelve. Y nosotros necesitamos nuestro dinero. Se está haciendo a las autoridades de San Francisco de Macorís que hagan caso, han hecho caso omiso a esta situación. Aquí hay mucha gente pobre que vive de eso. Y no le ha importado. Este es un paquete que diciéndolo de forma pacífica de aquí en adelante vamos a tomar otro giro si no hacen las autoridades caso omiso a esta situación queremos que nos resuelvan Sí, buenos días. Nosotros estamos aquí por una causa de que Muné le ha cogido un dinero al pueblo y todavía en mayo con todo y sus problemas supuestamente ellos de que don Luis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 no venido, cuando cara, no cuando, cuando cuando han venido aquí ellos han, no, han dado, no han dado la espalda no han dicho no han dicho nada nos han ignorado promesas, promesas y solamente promesa y por eso es que el lema ahora bla, la bla, nada más lo que ayudar juan pagan Basta ya,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 No se sabe cuándo van a resolver. ¿Dónde, está? Eh, que venga, que ¿dónde está el dinero y dónde están los dueños? Que los dueños que queremos verlo. Ok. Oye, ya se acerca el día. 30 permiso, y, permiso, y Munez, permiso, Que permiso, se inventa. Ya permiso. se acerca el día. Que se inventa. Ya Le pedimos a Muné con 100 años o más en San Francisco de Macorís que nos responda por nuestro dinero, que nuestro dinero es nuestro sudor que está ahí, que nos dé la cara, que nos, que, que nos diga.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 muy, sí, muy buenos días. Solución, vacilación. Nosotros somos de los afectados. Vacilación, no vacilación. Esperen un momento. Solución. No vacilación. Sí, nos, yo soy una, eh, una de las personas afectadas. Entonces necesitamos.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 ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué difícil situación la que están enfrentando estos eh, ciudadanos franco-macorizanos que están en un momento de desesperación porque entienden que no se les ha dado la respuesta en el tiempo que ellos suponen que ya se le debió de haber estado entregando su dinero. Entendemos, y si Francis, abundará en esa parte eh, a lo que ellos se han... Eh, han utilizado, el mecanismo que han utilizado, esta ley de reestructuración, Francis, sí. que los ciudadanos no entienden y que no les interesa, y si se quiere no les importa, ellos lo que quieren es que les entreguen su dinero, que los dueños eh, o representantes directos le den la cara, hablan de no más rueda de prensa. Mira, ayer hablaba con un ciudadano de los afectados, eh, y que ha, de hecho también pues, nos ha escrito acá el programa porque o sea, es muy difícil tú ver como bien dicen esos ciudadanos ahí, dicen nosotros necesitamos, aquí hay gente que, y así mismo me lo expresaba él en el día de ayer, aquí hay gente que sus medicamentos, su comida, era de esos intereses que le entraban mensual, pero no solo es que no tienen el interés que podía generar sus ingresos, su dinerito guardado. Es que no tienen, vamos a decir, no sienten esa esperanza, esa garantía a través, ya sea del Estado, por la situación que se ha presentado y en los que ellos se han avalado en esta ley, de que recibirán su dinero. O sea, hay una incertidumbre eh, muy importante en cada persona que usted ve ahí en, eso, en esas imágenes, en esos rostros de desesperación, de gente que tiene toda una vida trabajando, laborando y que de buenas a primeras, por circunstancias, seas cuales sean. Eh, hayan perdido o entiendan que está perdido el capital de toda su vida qué respuesta tú tienes, qué nivel de seguridad tú sientes cuando nosotros sabemos cuál es el manejo del Estado porque si estuviéramos en un país donde tú dices no, vamos a dejarle eso a los tribunales, que eso no, no van a dar respuesta pero nosotros entendemos eh, que no hay ese nivel de confianza en las instituciones en nuestro país y ahí está el nivel de desesperación que ellos presentan Francis, eh, se escuchan mira, las noticias, ¿tienes algo que decir? Bueno, ya en otro bloque estaré dando mi opinión, por, pero ciertamente que desde la rueda de prensa ellos habían advertido que el tribunal ya le estaba, en poco tiempo le iba a, a dar la respuesta, ya la dio, ya asumió la reestructuración por parte de MUNE, tienen los estados, tiene la lista de acreedores y ya está instaurado la figura de quien se dice ser, para ponerlo en términos, no como lo dice la uh -huh. ley, en términos llanos, el representante de la colectividad. Con él se ha dado los pasos. Ahora, de ahí a que verdaderamente tengan los recursos, que la gente lo que espera es que le paguen. Claro. Yo entiendo que no debe reclamarse ni uno ni dos meses de que de interés. Lo que debe reclamarse es el capital para no. que ya no haya más tropiezo, no exponer a la empresa a que tenga que buscar intereses más lo que ustedes Ustedes le prestaron, porque se va, va a ser más difícil. Mira, Francis, un dato. Me decía alguien ayer, la persona, decía: Mira, ahí había un nivel de confianza y un nivel de. No, eso no tiene nombre. Decía que la gente lo decía: estaba, Toma. De ley. Toma esos. Eso... 100 mil, 300 mil pesos. Ah, no, yo vengo ahora. O sea, una cosa de. Bueno, poco. ya sí. Se escucha la música, Vladimir Paula. Buenos días, Vladi. ¿Cómo estás? De mañana. Buenos días, Francis. Buenos días, hermano, aquí presente, adiós las gracias. Adiós las gracias, Francis, qué bueno. Y Carolina. Anda Buenos aquí. días, Vladi. Carolina. <risa> Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, vivo, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí estamos otro día más, dispuesto a servirle a este pueblo, a toda la región del nordeste, al país. que sabemos hacer, ¿verdad?, nuestro ejercicio periodístico. Como debe de ser. Así es. Vamos inmediatamente a las noticias ...en el ámbito internacional. Miren, hondureños vuelven a protestar exigiendo renuncia del presidente. Miles de estudiantes universitarios salieron a las calles a protestar... ...en demanda de la renuncia del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. La protesta provocó fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Así que ahí vemos las imágenes de cómo los hondureños... Se han tirado a las calles, repito, exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. ¡Ay, mi madre! Miren cómo han obstruido las vías por allá. Miren qué piedras. ¡Wow! Cinco policías heridos durante tiroteo en Filadelfia. Varios policías resultaron heridos durante un tiroteo ayer en el centro de la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Los oficiales del departamento de la policía de Filadelfia resultaron con, la con las heridas cuando un sujeto dentro de una vivienda abrió fuego y que los agentes tuvieron que escapar del tiroteo por puertas y ventanas. Los seis agentes heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad y ya han recibido de alta médica. Tras casi cinco horas atrapados en la vivienda, un equipo de operaciones especiales tipo SWAT logró evaluar o evacuar a los policías y a los detenidos. Las autoridades instaron entonces al sujeto atrincherado a que se rindiera y entregarse. E incluso hablaron con su abogado dando garantía de que no le harían ningún tipo de daño. Ahí está. Otro hecho más impactante y de inseguridad en los Estados Unidos. En el ámbito nacional, presidente del Partido Reformista llama a tomar las calles y enterrar a los corruptos de siempre. Así se expresó Quique Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Adelante. Todos los que entiendan esta bandera como símbolo de corrupción también entenderán el motivo de esta grabación. Vivimos en un caos. Nuestro país está peor que nunca. La corrupción ha llegado a límites insostenibles. Nuestro pueblo está sufriendo. Nuestro país cada día se parece más a una dictadura. El pueblo dominicano ha sufrido décadas de corrupción y falsas promesas. Nuestras familias viven con miedo. Los delincuentes se han apoderado de las calles. Cada 10 minutos se produce un atraco, o un asesinato en nuestra nación. Y aquí nadie dice nada. Pero todos sabemos que el país está descontrolado. Los corruptos de siempre nos han hundido en una grave crisis. Han dejado que millones de haitianos ocupen nuestro territorio ilegalmente. Nuestra... Ahora más que nunca es el momento de decir, basta ya, basta de corruptos, basta de incapaces, basta de insensibles. Dominicanos, debemos unirnos en una sola voz. Es hora de tomar las calles. Es hora de enfrentar a los corruptos de siempre. Esto tiene que acabar ya. Bueno, ahí está. Esto es parte de la campaña y el movimiento que encabeza Kiki Antun. Muy ácido Kiki Antun, ¿eh? Con un estilo, ya ustedes ven, con su chaqueta en leather. No entiendo los lentes por qué se lo puso, pero intimidante Kiki Antun. Ahí vemos parte de los pronunciamientos en ese spot. Miren señores, hombre mata a balazos a su hijo, a un empleado de un taller y se suicida en Santo Domingo. ¡Wow! El agresor y suicida fue identificado como Víctor Nina Guerrero de 49 años, quien previo al hecho habría sostenido una discusión con el técnico al que le dio varias puñaladas, posteriormente se dirigió al, al apartamento donde reside una de sus hijas. Al llegar allí también le disparó a uno de sus vástagos, dejándolo gravemente herido y se quitó la vida aplicándose un tiro en la cabeza. ¡Veamos! Esto conmovedor, este hecho, caramba. Miren, ya entrando con las noticias en el ámbito local, regional, regional, levantan y trasladan cuerpo de hombre ultimado en arriba Así que ahí vemos las imágenes en momento en que la tarde de ayer, el cuerpo sin vida de Horacio García, quien fue ultimado supuestamente por su primo, el señor Ramón Abreu, quien confesó haber cometido el hecho luego de una intensa eh, esfuerzos para... ...bajar el cuerpo donde se encontraba finalmente, mírenlo aquí... ...el momento en el que miembros de la defensa civil, comunitarios... ...que colaboraron también en esta eh, causa, decirlo así... Para, que, ...para poder bajar, señores, el cuerpo sin vida de este hombre... ...nosotros estuvimos ahí la tarde de ayer, esto fue en Cuabarriba ...resaltar la labor de los miembros de la defensa civil aquí en San Francisco de Macorís, por su trabajo arduo en, para bajar el cuerpo de este hombre. Así que ahí vemos las imágenes, momento en que el vehículo de Inacif y los miembros de la defensa civil finalmente traen el cuerpo ya en estado de descomposición, repito, de Horacio Ventura García ultimado por el confeso autor Ramón Abreu, su primo. Ahí está, esto fue en Cuavarriba. Y a propósito de esto, le cuestionamos a algunos de los habitantes moradores en Cuavarriba su parecer sobre este hecho. Ellos dicen estar consternados e impactados ante lo ocurrido en esa comunidad. Veamos ellos triste, triste, porque claro, pues no, hecho, no se había visto, nunca aquí Nunca había ocurrido. Aquí nunca, aquí en esta comunidad nunca, nunca, aquí. No, bueno, no, no, no, no, no. yo no te voy a decir... Ha lo que es impactante para ustedes, ha sido impactante. Claro, claro, pues sí, claro. Es que eso, impactante, es que eso nunca va a suceder, ese caso, nunca. Se lo no más... Es ustedes Sí, cómo? claro, claro que sí. Que eso fue un caso, que nadie lo estaba esperando, ese caso. Muy impactante, muy importante. Ya te sabes cómo nos sentimos aquí en la comunidad, que esto nunca había sucedido. Es cierto que yo era familia. Sí. No sé si eran familias, porque yo no, no, no vivo en este sitio. No lo conocía ninguno de los No, yo lo conocía, pero no sé si eran familia. Ay, ¿qué? Una cosa grande. Ha sido grande. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque como quien dice, una cosa así, éramos, ese niño era desde de muchachito aquí. Y ya te sabes. Criado todos juntos. Sí. sí. Criado todos juntos ahí está, ya ustedes escucharon los habitantes en Coahuas cómo se sienten ellos conternados, indignados ante ese acontecimiento señores, la muerte de este hombre ultimado, repito de un tiro o a tiros supuestamente por su primo Ramón Abreu y se dice de que supuestamente todo esto fue por motivos pasionales miren a propósito de esto, vamos a escuchar al confeso autor, al señor Ramón Abreu, quien dice que cometió el hecho en defensa propia. En el momento en que era trasladado en el cuartel, le cuestionamos. Escuchemos. Defensa propia, pues. En defensa propia, En defensa propia, pero según la policía dicen que tú estabas celoso. No. Que fue por motivos de celos. No. ¿Qué acercamiento tenían ustedes? Siento que eran familia? Sí. ¿Qué eran ustedes? ¿Primo? primo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 ¿Te el más a vez? Sí. ¿Te puedes sí, sí, sí. No. ¿En qué lugar fue? A la loma, A la loma. Ahí está. Ahí está el confeso autor Ramón Abreu, confeso autor de la muerte de Horacio Ventura García. Miren, señores, el presidente del Colegio de Abogados, Sessionel Duarte, exige el esclarecimiento de la muerte del abogado Cristian González.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 exigimos una investigación responsable porque hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada por parte de la fiscalía no señalamos ni a la policía ni a otras personas, simplemente que se investigue y nosotros vamos a ser guardianes celosos con relación a este caso las declaraciones por parte del presidente del colegio de abogados en la sesión al duarte miren eres menor de edad con arma de fabricación casera en el sector Las Colinas, vamos a escuchar. Ahí vemos las imágenes del menor de 15 años, verdad? Solamente parte del cuerpo. Reservamos su identidad física por motivos legales. El herido es de 15 años y fue con una chilena, señores. ¿Qué nos dice la doctora, la doctora Nadia Ferreira? Escuchemos.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 a el menor de 15 años el ministerio público dice investigan la muerte del abogado cristian González y comerciante en san francisco de macorís vamos a escuchar entonces sus declaraciones adelante eh, recuerden que desde la semana pasada se presentaron unos eventos en la provincia que obviamente han consternado la misma a los familiares así como a la comunidad jurídica puesto de que era una persona que eh, todos apreciábamos y conocíamos en ese orden pues obviamente inmediatamente ocurre el hecho con respecto al abogado cristian eh, gonzález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 Eh, se han, están bastante avanzadas las investigaciones y también se pues, están eh, verificando y analizando los elementos de prueba que se han podido recolectar. Ahí están las declaraciones de la fiscal titular de Duarte, Manly Rodríguez. Ya ustedes escucharon. Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Rambilán. 100% purificada con sistema Osmos, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Y recuerde, miren esto señores, miren esto, eh. Tu botellita en una fundita por tan solo 5 pesos. Un poco más de la cantidad de agua que trae la botellita de 10 pesos. Agua Randilar, la número uno. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, feliz resto del día. Es todo por el momento. Francis Carolina, regreso con ustedes. Gracias, Vladimir. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, en por este informe, noticias. en el día de ayer, habíamos presentado la situación de, del cadáver que se encontró en esa comunidad de Cueva de Arriba. Pero antes, hay. Tenemos una llamadita. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Yo quiero informar que aquí en el Salt no Mirabal. Tenemos cinco días que nos mandan una de agua ¿Qué sector? Hermanas Mirabal. Hermanas Mirabal. Hermanas Mirabal. Bueno, y bueno, pues es Napa tiene que resolver Mirabal. la situación precaria que tiene con el tema de la escasez de agua. Muchísimas gracias, okay. mi dama. Mira, llenan hasta, hasta 10 camiones y llenan el tanque y no nos dan agua. A pues no, ¿Cómo? No, va no, a ser? no se entiende. Entonces pues no, no es posible. Porque si me la no es escasez. Si la trajeran de la luna o de otro, otro eso, pueblo. O sea, ¿qué está pasando? Y Napa. Y con el tanque allá arriba, nada de agua. Nada de No están bombeando hacia allá. Muy bien, muchísimas porque gracias. Tenemos María, a María. esa denuncia porque la verdad es que ya van varios ciudadanos que nos están mandando, reportando la situación del agua en San Francisco de Macorís. Carolina. ¿Qué vas eh, a decir sobre el tema de Cuavarri? Sí. Que yo decía que era lamentable que. ¿Cómo es posible que sucedieran hechos de esta naturaleza? En principio pensé que era un este, una especie de, de sicariato, es decir, el pago de alguien para que lo asesinaran. Pero ¿cómo aparece el autor confeso asesino? Que tiene toda la característica de, de un homicidio agravado, porque siendo amigos o, o familiar, salen con, convidados a una a pescar. En el fondo tienen unos matices muy íntimos de ambos. Sí. Porque al parecer es un tanto pasional y otras cosas, aunque él se defiende... Pero el alegato que él hace, Francis. Que es en defensa propia. Es imposible que haya defensa personal cuando el otro no, o sea, aún no se demuestra que haya un arma adicional para que estuvieran en un enfrentamiento con las mismas proporciones. Entonces, esconder el cadáver. Y, y durar 10 o sea, días, que luego es, es que parece que ya él no podía guardar eso porque estaba era, eh, con la comunidad, la familia, y donde ellos dos salieron juntos a pescar. Bueno, esta, mira... Eh, otra situación que continúa eh, aquí en el país cercano, el país hondureño, donde miles y miles de estudiantes vuelven eh, a las calles exigiendo la renuncia del presidente. Eh, hay que decir que esta situación de Honduras ya lleva un tiempo considerable. Y recordemos que el presidente de Honduras, el señor Hernández, se vio involucrado en recursos en la aceptación de recursos ilícitos para su campaña electoral, pero lo peor de todo esto es que él admite que él recibió dinero, de, o sea, vinculado a un desfalco al sistema de seguridad social de Honduras para financiar su campaña, él acepta que sí, que recibió dinero de esa línea o de esa índole ahora bien, él dice que no estuvo vinculado y que no tiene que ver con eso, él recibió Cien, alrededor de 150 mil dólares, yo recibo dinero ilícito para mi campaña, me vuelvo presidente pero no tengo que ver con eso, según él, él no, él no está involucrado. Eh, hay un tema de privatización del sistema educativo de salud en Honduras y todo esto ha sido la gota que ha derramado la copa en este país hondureño. Nosotros esperamos y entendemos que los gobiernos eh, oh, debemos de saber que los gobiernos se deben al pueblo Y las medidas y todas las iniciativas deben de ser dirigidas a este Cuando el pueblo no se siente conforme con el accionar de sus ejecutivos O del ejecutivo en este caso Pues este es el resultado Manifestaciones de miles y miles de ciudadanos en las calles, Francis Bueno Tenemos por otro eh, lado Mira una cosa Carolina uh -huh. eh, Ya que estamos en el orden internacional Da pena que sí. tenemos más que la información, hechos que han trascendido en el ámbito nacional e internacional. Pero, ¿qué está pasando en Estados Unidos con estos ataques con armas a, a personas, esta vez a autoridades, a policía, en una orden de cateo, una orden de. de allanamiento, fueron recibidos a tiros y entre ellos hay cinco policías heridos que gracias a Dios están fuera de peligro, Seis. Pero, pero uno tiene una, un paradigma de que Estados Unidos tú puedes sentir al caminar y donde quiera que estés que estás en un país libre de tránsito, pero sobre todo seguro. Estos episodios tan seguidos que apenas uno tiene diferencia de, 20, de 13 horas entre el de Maryland y de Texas y el otro que ahora tiene días porque el fin de semana eh, amanecimos con aquellos dos casos donde pierden la vida 30 personas y este ahora con seis, seis, seis heridos pero siendo policías por un civil. Obviamente que ya hay autoridades de estados asociados que están procurando sí. regular el porte, tenencia de armas en los Estados Unidos, aquella que está resguardada en la segunda enmienda constitucional de que todo ciudadano norteamericano pueda tener un arma de la calibre que entienda para protección propia y de la nación. Hay un error... En darle entonces participación no regulada a los civiles cuando se tiene unas fuerzas armadas tan poderosas y también armadas. Mira Francis, Estados Unidos debe de regular y revisar las políticas, eh, lo que tiene que ver con la reglamentación de armas. No es posible que, o sea, que estén a las manos de todos los ciudadanos, que estén a las ventas como si fuera eh, algún tipo de artículo que no, o de en este caso de armas que... ...tiene la posibilidad o la facilidad de que quien la tiene en las manos puede acabar o quitar la vida de otro ser humano... ...no es comida, no es combustible, no es un artículo de juguete, es un arma mortal... ...y estos episodios que ya van alrededor de 250 muertes por este tipo de casos en Estados Unidos... ...le debe de llamar la atención... Eh, más que todo al mismo presidente, que sabemos cuál es su posición en relación al tema de la tenencia de armas. Por lo menos hay una esperanza de sí. que una cantidad de estados están impulsando y tomando iniciativas para la regularización de la misma. Hay otro tema que sí, ya viniendo acá al plano nacional, que nos llama la atención y me da hasta un poco de risa al iniciar el mismo, porque es que el señor Kike Antun se ah, ha dado... robóco, Robocó. No, él tiene, o sea, su imagen eh, para esta campaña que él ha iniciado es un tanto diferente, parece... Tenía, año, eh, tenía un par de meses con la cirugía y la cosa, mira, quitándose eh, sangre nueva. Parece, sí, sangre nueva, parece un superhéroe. vemos Pero para el mí fondo está detrás. enterrando su vida política porque la, la imagen sobria. De él y de y de su discurso político estaba muy bien complementado por la tradición, pero ya él ahora quiere salir como algo nuevo. Para él, mí es un, un buen personaje para una película de de acción. Mira, mira él, él, él, traje, ¿no él está enviando un mensaje, porque detrás de eso no está solo el Se chiste y el tema... Y, y el, el tema O sea, no es solo... Eh, el tema de la imagen propiamente, hay un mensaje detrás de esto, y entiendo que él quiere vender eh, algo, eh, como lo podemos ver, totalmente diferente a la, tra a la manera tradicional de hacer política y hacer llegar los mensajes a los ciudadanos dominicanos, Quizás que quiere decir que nosotros necesitamos un salvador, necesitamos un héroe en República Dominicana, necesitamos salir de ese sistema tradicional. ¿Es posible que eso sea lo que él entiende no sé que si, está vendiendo? Sí, si estará impactando en algún sector de la población joven, eh, porque de hecho es un individuo no conocido por ninguno, este que estamos viendo aquí, este no es el Quique que conocemos tradicionalmente porque se hizo arreglos, Físicos. En las redes él es muy eh, famoso. Entonces, allá ellos, pero en la vida política, aunque la tradición refiere mucho el carácter y la actitud, veo algo. Él está escondido, él está escondido, oígame esto, para mí, está escondido, tras los espejuelos negros, se siente cómodo. Habla como si no lo conocieran, como si se estuviera apareciendo de, de momento. Pero el hombre que no mira los ojos y no se descubre el rostro, no es confiable. Me gustaría saber, y voy a indagar sobre el tema, ¿cuál es la posición del Partido Reformista en relación a este ¿De cuál de ellos? Porque hay tres sí. partidos reformistas. ¿Tenemos? Ok. Hay, eh, hay varios partidos reformistas. Mira. Francis, eh, quiero si... Eh, y, un momentito. Carolina. El tema del... Hay algo. Del padre. ¿De qué padre? Tenemos esta llamadita. Sí. Del padre que le quita la vida a, sí, a, un, a uno de sus hijos y el otro está gravemente herido y a un compañero de trabajo. Buenos días. Sí, buenos días, Francis. Buenos días. Eh, y el equipo. Buen eh, día. A porque así como Quique, hay dos personas más que tienen este país, así mismo como usted con ese equipo, ese tipo de personas que cree como que el mundo estamos durmiendo un sueño. Algo más que da pena, que la democracia la ha sepultado. Y estamos hundidos por ese tipo de personas. Son tan bárbaros, tan bárbaros que ellos, algo de ellos, Quique y el otro, que elige, pide la, la, la, la, la restitución del presidente nuevamente, otra vez primero que el mismo partido. ese es un buen día. Buenos días. Buen día. No no, no pude captar bien sí. a quién se refería. Mira, eh, no sabemos cuál es el móvil, cuál es el móvil del padre que mata a balazos a su hijo, a un empleado de un taller y se suicida en Santo Domingo. O sea, el señor identificado como Víctor Guerrero, de 49 años, quien había sostenido una discusión previamente. Eh, con el técnico al que le dio varias puñaladas. O sea, entonces luego se, re, se traslada al apartamento de su hija. También le da un disparo. Eh, la deja gravemente herido y él se suicida. O sea, ¿qué movió? ¿Cuál es el móvil de este señor? No tenemos eh, el, el, el, el, el por qué lo hizo, siquiera los familiares tampoco saben. O sea, ¿qué está pasando con la mente humana? Usted dañará a su hijo, a su hija. Matar a otra persona, suicidarse usted, Dios mío, vamos a buscar ayuda cuando entenga, entendamos que la necesitemos. Bueno, para eso no se debe condenar, a eso debe condenarse. Miren, hay, ya al colofón, vamos a, a cerrar el bloque de noticias ahora, porque ya tenemos los invitados aquí eh, en el set, en el café caliente tendremos a miembros del Centro de Educación Médica Continua. Es interesante porque siempre encontramos médicos de salud, de, de para, pero es médico centro educa, de educación médica continuada. Caseduc-MED, es decir, Caseduc-MED nos vienen a hablar un grupo de jóvenes, entre ellos Leslie Vargas, Cristal Núñez, vicepresidente, y Garibel Rodríguez. Con ellos estaremos hablando sobre este uh, proyecto, de salud y sobre todo de educación en San Francisco de Macorís. No. Saludar entonces a toda la población que nos está viendo y que está haciendo contacto con nosotros, tanto a través del WhatsApp como de la, eh, del teléfono. Y recordarles, lo que papá quiere... La ...comercial tenemos... Eh, en la entrevista con la doctora, como bien decía Francis, eh, Leslie Varga, Cristal Núñez, Karimar Rodríguez, que estaremos en una interesante entrevista en el Café Caliente. Usted no se despegue de su pantalla, continuamos con su espacio de mañana. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya ustedes han visto una entrevista con un grupo de médicos jóvenes con una nueva propuesta de formación a médicos y estudiantes y al público en general. Casmer. Casmer. Kas, kas, kas, Casmer. Okay, Me lo voy, voy aprendiendo como el nombre del doctor. Señores, estamos en estos momentos recibiendo las imágenes y información directo desde INAPA. En razón de que este programa ha servido de plataforma para que la gente traiga sus quejas. Yo creo que es tiempo y está correcto por la comunidad de las Guasumas. Así debe sumarse el 27 de febrero. La Libertad. La, la avenida, Libertad. El mismo sector de Hermanas Mirabal que llamó también. Claro. También el ensanche Duarte. También la salida de Santo Domingo Brugal. Campo Fernández que aunque cruza por ahí... Estamos teniendo problemas de agua. Buenos días, Vladimir. Nos encontramos en estos momentos en la oficina de INAPA, aquí en San Francisco de Macorís. Y tal como pueden observar detrás de mí, se encuentra una, una comisión de la comunidad de las Guasumas. Donde en esta mañana Ellos han venido a exigir Ante esta institución Bueno, mejoría En el suministro del líquido preciado Buenos días Luis Geraldino Estamos en vivo en estos momentos Para de mañana Buenos días y buenos días San Francisco Tú eres testigo Vlad, San Francisco es testigo De que la comunidad de La Guasuma Ha estado permanentemente Visitando la instalación de Inapa Para buscarle solución a los problemas que nosotros tenemos En el día de hoy las autoridades de este departamento de Inapa sabían que nosotros veníamos a visitarlo y vaya sorpresa hablar, y lo encontramos de que ninguno está aquí en este día. Es decir, que no tienen la capacidad ni la gerencia necesaria para buscarle solución a los problemas del pueblo. Nosotros tenemos más de 10 años en nuestra comunidad con un problema de avería permanente, que la tubería mayor del agua está llena de hoyos, donde la poca agua que entra se desperdicia toda. Entonces no es posible que las autoridades que estén competentes, que, que que el pueblo paga los impuestos necesarios para que estos problemas fundamentales de los ciudadanos sean resueltos y que hoy le den la espalda a la comunidad. Nosotros estamos aquí presentes, dándole un plazo de 15 días. ...a César, a Carlos y a la institución de INAPA... ...para que busque la solución real de la comunidad de La Guasuma... ...porque ya no es por lluvia, es por negligencia de ellos... ...que no llega el agua a nuestra comunidad. ¿Qué tiempo lleva ya la comunidad de La Guasuma sin el líquido preciado? Nosotros tenemos más de seis meses en diferentes zonas... ...el agua llega un chorrito a veces... ...pocas personas la pueden aprovechar porque es de madrugada... ...pero esto es una avería permanente de muchos años... ...y que ellos tienen la solución en sus manos... ...porque solamente es la capacidad de tener la gerencia y de ir a solucionar esos pequeños problemas que tiene el agua y por eso no han llegado el agua a nuestra comunidad. ...por además de eso, nosotros necesitamos un barbulero que sea honesto y serio, que controle ese sistema de agua, porque hay gente interesada en otras comunidades que tienen empresas de agua, que cuando llega un poquito de agua, el agua se declina toda para esa zona. Pero además de eso, nosotros necesitamos que se revisen todas las piscinas de esa zona, para que esas piscinas no tengan la capacidad de quitarnos la poca agua que está llegando a nuestra comunidad. ¿Es la primera vez que ustedes llegan aquí hasta esta oficina o ya lo han hecho en otras ocasiones? Yo diría que esta sería la última vez, porque prácticamente estamos aquí semanal, dándole seguimiento al problema. Sin embargo, entregamos un documento en una ocasión ...pidiendo a la INAPA que nos conecte del agua de la Duarte, de la tubería de la Duarte... ...y ellos lo han hecho imposible, una tubería de 28 pulgadas que cruza por nuestra comunidad... ...que abastece el pueblo de agua y que nosotros no tenemos agua... ...entonces eso, eso es injusto, que por nuestra comunidad pase el agua... ...que a San Francisco de Macorís se abastece y que nosotros no tengamos agua. ¿Hasta dónde se encamina entonces esta lucha luego del plazo que le han otorgado las autoridades de aquí? Esta lucha se encamina hacia la calle. Hacia, la, hacia los medios de comunicación, hacia las autoridades. Y si es posible, vamos a ir nada para Santo Domingo. Porque la solución tiene que llegar. No ha llegado porque aquí no hay gerencia hablar. Y si hubiera gerencia, ya ese problema estuviera resuelto. Bueno, Francis, ya escucharon a Luis Geraldino, vocero de esta comisión. De, de la comunidad de las cuásumas, quienes han llegado la mañana de hoy hasta esta oficina. Eh, algo que preguntar, Francis. Que arreglen la avería. Queremos saber si la, el representante de la oficina técnica de INAPA se ha presentado o lo va a recibir en esta mañana, porque creo que debemos de tener una, una respuesta. Bueno, justamente como decía Luis Geraldino, eh, ellos llegaron aquí y decía él que no, las autoridades no se encuentran, que no se encuentran las autoridades. Bueno, acabamos de ver en estos momentos, sí que acaba de hacer su entrada, su llegada, el director de esta institución, Juan Carlos Lantigua. La eh, en estos precisos momentos, justamente, acaba de llegar a esta institución Juan Carlos Lantigua La eh, y vamos a escuchar entonces, vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a esperar que, que él se... Se desmonte del vehículo, eh, toma un poco de aire, claro está, y para luego nosotros cuestionarle y plantearle la situación, lo que nos han expresado los moradores de la comunidad de las Cuásumas, y tal y como decía Luis Geraldino, eh, no es la primera vez que ellos acuden a esta oficina en reiteradas ocasiones e incluso han depositado documentos y hasta el momento eh, no han sido solucionadas sus demandas que ver qué piensan ellos respecto a la venta de, de agua, siendo el agua que debe de llegar a través de la distribución de INAPA. Bueno, nos no cuestionan desde el estudio, Francis, dice que el parecer de ustedes sobre la venta de, de, de, de, del agua a través de camiones, siendo la institución destinada, ¿verdad?, para. ...para llevar este líquido hacia las casas, ¿qué le parece a usted de esto? Bueno, eso es algo lamentable que se esté dando, que le den prioridad a los comercios... ...que se benefician de, de, de, de este derecho fundamental que tienen los ciudadanos... ...que es el agua potable y que no le busquen solución real a esta situación... ...y castigamos nosotros eh, esa situación donde le dan prioridad mejor a las empresas... ...y a otros sectores para que se beneficien y no a las comunidades... Bueno, ahí está, ahí está. Vamos a ver, señores, porque como les decía, sí, te escucho, Carolina, te escucho. Preguntita a los comunitarios de Las Guasumas. Nosotros hemos estado incentivando y Francis ya se ha llamado a las demás comunidades que se unan a ellos. ¿Cuáles serían las medidas que tomarían de no ser eh, dadas las respuestas de INAPA para resolver la situación del agua? ¿Qué harán la comunidad de Las Guasumas? Luis, eh, bueno, vamos a ver, una reiteración sería prácticamente, ¿verdad? Nos preguntan en el estudio que qué harían ustedes... De las autoridades no acatar este llamado, ¿cuáles medidas ya en lo adelante tomarían? La, la única medida que nos han dejado es coger la calle, porque no hay otra, porque estamos ya agotados de visitar a Inapa y nunca hay una solución concreta en este problema. Yo creo que nosotros en una ocasión tuvimos que buscar el tubo de vehículo de goma para nosotros corregir algunas averías pequeñas que hay en la tubería. Sin embargo, Inapa se ha hecho omiso a esta situación que nosotros tenemos y no ha sido capaz de ni de enviar agua a la comunidad a través de los camiones que tienen. No sabemos qué es lo que está pasando o si es que nosotros estamos cansados demasiado. Pero esto es una institución del Estado que tiene que darle los servicios que requieren los ciudadanos. Bueno, ahí está. Vamos a tratar en estos momentos, porque verdad acaba de llegar, pero todavía no hemos podido tener contacto con él, para conversar entonces eh, la percepción, la respuesta por parte de Juan Carlos la Antigua, director eh, de INAPA, aquí en San Francisco de Macorís, para que nos dé su parecer. ...sobre este piquete que en la mañana de hoy están realizando los moradores en la comunidad de Las Cuásumas. Repetimos, estamos en vivo en estos momentos para de mañana. Vamos a ver eh, qué nos dice entonces el director de INAPA, Juan Carlos Lantigua... ...en estos momentos sobre la situación, lo que está ocurriendo en esa comunidad... Eh, y la respuesta, ¿verdad Juan Carlos? Bienvenido, estamos en vivo ingeniero en estos momentos para de mañana, canal 10 de Telenor, eh, en el día de hoy se ha presentado a esta oficina una comisión de la comunidad de Inapa, vemos también eh, moradores de la comunidad de La Peña, donde están exigiendo eh, solución al problema del agua potable. Bueno, actualmente la solución al problema del agua potable de esas comunidades es que llueva. Lamentablemente el caudal de los ríos que da agua a los acueductos está disminuido prácticamente en su máxima expresión. Actualmente nosotros no tenemos eh, una solución por acueducto, hasta tanto no llueva y los ríos puedan tomar su curso normal. Lo que hemos estado es supliendo agua con camiones a los sectores afectados pero lamentablemente si no tenemos agua en los ríos, no puede haber agua en los acueductos. Esta es una situación que se ha informado ya en diversas ocasiones, hay que entender que tenemos casi un año de sequía, desde este noviembre del otro año, en esta zona no llueve, lamentablemente esos ríos, eh, todo el mundo que pasa eh, por, por ellos se da cuenta de la situación que hay, es una situación totalmente, yo diría, anormal, porque nunca tenemos unos periodos de sequía tan prolongados, como lo de ahora, pero eh, en esta situación por acueducto no tenemos eh, una solución hasta el momento. Ellos dicen, ingeniero, que reiteradas ocasiones han pasado por esta oficina y que incluso han depositado documentos y hasta el momento ustedes no han dado respuesta. Bueno, estamos dando respuesta porque es que si no llueve desde noviembre, entonces nosotros no podemos hacer que llueva, es un asunto de la naturaleza. Si no llueve, no hay agua en los ríos, si no hay agua en los ríos, no hay agua en los acueductos. Entonces lo que tenemos que hacer lo que tenemos que tenemos hacer es eh, mandar agua en camiones como lo estamos haciendo. El, el, ¿Es la misma situación también con moradores de La Peña que no han planteado la misma situación? Es que tenemos dos acueductos en la zona norte, el acueducto de Brazo Grande que da agua a La Peña y el acueducto de Cuava que da agua a las, a las otras comunidades como La Guasuma. De manera entonces, ¿cuál es la respuesta definitiva ante estas personas que han llegado de aquí? ¿Y cómo se podría en lo delante, verdad, eh, tratar de, de mejorar esta situación? Bueno, actualmente lo que estamos es sirviendo agua en camiones, que es la única alternativa que tenemos. Llevar agua en camiones a la comunidad, porque por acueducto es prácticamente imposible. Bueno, ahí están las declaraciones, las respuestas por parte de Juan Carlos, eh, la antigua ingeniero, director de INAPA, aquí en San Francisco de Macorís. Atribuye eh, la escasez de agua potable en estos sectores eh, a escasez, ¿verdad?, a la falta de agua en los ríos. El caudal eh, ha descendido, según él, y hasta tanto entonces eh, no hay solución y seguirán contrarrestando esta situación con eh, la llegada de camiones de agua. Ya usted escuchó, Luis, el parecer del ingeniero Juan Carlos Lantigua. Dice que lamentablemente la sequía, el poco caudal de los ríos, ha provocado esto. Mira, Vladi, cuando no hay gerencia ni capacidad para resolver los problemas del pueblo, sucede esto. Nosotros no estamos acostumbrados a hablar mentiras y le vamos a enseñar a través de este video la negligencia de Inapa. Mira, la poca agua que llega a nuestra comunidad. Mira cómo se desparrama en la tubería. Hay pueblo que la mire en vivo, el pueblo que la vea y que se dé cuenta que no estamos. Hablándole mentiras ni exigiéndoles a INAPA que haga un milagro para que llueva, sino que soluciones la avería que tiene la tubería del agua para que la poca agua que entra no se nos vaya, no se escape. Entonces, yo te voy a enviarle video de manera para que lo pongan en el programa y que la población vea que una vez más no tienen capacidad para resolver los problemas del pueblo. Aún nosotros mostrándoles la avería que tiene la tubería del agua mayor en la comunidad. Bueno, señores, ahí está. Posiciones encontradas, ya ustedes escucharon el parecer del ingeniero Juan Carlos Lantigua y vemos la respuesta por parte de los moradores en la comunidad Las Cuásumas, aquí en San Francisco de Macorís. En vivo, total, cobertura para de mañana desde la oficina de INAPA en San Francisco de Macorís. En cámara, Aneudi y para de mañana, Vladimir Paula. Regreso con ustedes. Vladimir Paula, desde el centro de técnico de INAPA aquí en San Francisco de Macorís, y esta visita que le hicieron los moradores de la Guasuma, y ya vimos cómo Juan Carlos nos despide con que no puede hacer llover, que no puede. Pero Juan Carlos debe saber que eh, tenemos agua y que el bombeo y la forma de distribución son responsabilidad de él y de su equipo. Mira, Francis, yo creo que el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados debe de ser intervenido, no, por, no solo porque en caso de Juan Carlos sea un mal gerente, eh, no haga las diligencias no, necesarias, es. es que el Instituto a nivel general, como institución del Estado, debe de ser intervenida de alguna manera, no solo es en San Francisco de Macorís, no solo es en Luaguayo, esa es República Dominicana que nosotros vemos en los noticiarios, vemos en las informaciones día a día que diferentes comunidades de República Dominicana sufren y padecen de, este, de la escasez de este líquido vital. O sea, es un tema de salud, como le decía Francis, es un tema de supervivencia. Sin el agua no se puede vivir. O sea, entonces cuando tú tienes algo tan fundamental, tan fundamental que es... Eh, es, es imposible la permanencia de un ser humano sin agua Y que usted tenga que estar pasando estas precariedades Por un mal manejo, por escasez de recursos, por escasez de técnico Por una mala gerencia Y Napa debe de ser intervenido en República Dominicana El gobierno si se quiere debe de tomar esta institución Y ponerla a valer Darle la valoración que merece la misma La han olvidado, la han dejado eh, así al olvido bueno Carolina, bueno saber que mañana es 16 de agosto 16 de agosto conmemora la República Dominicana el, La gesta heroica de la restauración Saber que Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, Pedro Francisco Bonó Benigno Filomeno Rojas, Be, eh, Ulises Francisco Cespallat, Eugenio Perdomo, José Contrera, Marcos Evangelista Don Lucas Evangelista de Peña Máximo Grullón, Ole, Olegario Tenares, José Antonio Salcedo, Pedro Antonio Pimentel, José María Cabral, José Cabrera, Benito Monción, Gaspar Herná, eh, Polanco, Cayetano Germosén y Manuel María Castillo, nuestro de aquí de San Francisco, bisabuelo del doctor Marino Vinicio Castillo. Muy bien, es decir, vamos. que los próceres de la restauración del 1863 son recordados, por la República. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas debemos de restaurar como país, como pueblo, como ciudadano, como hijo, como padre, como hermano, en tantas cosas? Debemos de hacer verdaderamente mejor eh, país estableciendo la memoria histórica del pueblo dominicano. Mañana también se estará eh, dando, eh, estarán rindiendo memoria a los distintos bufetes, tanto de de regidores como en Cámara de Diputados y se va a elegir además bueno. el nuevo presidente que cursará de aquí al año siguiente. Obviamente que las salas capitulares solamente tendrán un ejercicio, diría yo, de 8 o 9, 10 meses porque terminan en, en abril del año que la viene. La pregunta obligatoria sería, ¿y se cumplirá el acuerdo? Esto definirá eh, muchas cosas dentro del Partido de la bueno. Liberación Dominicana. ¿Y qué mejor manera de honrarse sí, eh, a estos héroes? La gobernación a nos ha hecho la invitación, como el ayuntamiento, para asistir a los actos que mañana, en razón del conmemorarse el 156 aniversario de nuestra gesta restauradora, Después de saludar le invitamos que se for, eh, ese fervor patriótico nos acompañe en los actos de ocasión del 156 aniversario de nuestra restauración, efectuándose, efectuándose el, este viernes 16, eh, iniciando a las 8 de la mañana en el en el, en el izamiento de la bandera frente al Palacio Municipal. De igual manera el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís nos hace la invitación y también para participar de lo que eh, será la sesión especial o solemne donde el alcalde como el presidente de la sala darán cuenta de este año de gestión que inició el pasado 16 de agosto del año 2018. Carolina. Mira Francis, amigos televidentes, nosotros tenemos a propósito de sala capitular y demás, nosotros tenemos una situación de denuncia muy seria, muy grave. ¿De de el señor Dionisio Ramón Trinidad quien establece que ha sido pues él, él pone la denuncia de que él es el gestor de proyecto que el gestor de proyectos él es gestor de, ¿De proyectos qué? de una estación de combustible y se querella contra un regidor en San Francisco de Macorís por uh -huh. supuesta estafa escuche esto se presentó el señor Dionisio Ramón Trinidad ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, él es gestor de proyectos de estaciones de combustible, como decía, quien denunció ser víctima de supuesta estafa de un regidor del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. proyecto Aguayo ahí? ¿Dónde dice? No, no. Tenemos declaraciones ¿Estamos? del señor, vamos a escucharlo.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 Los consejos de regidores no son quienes dan permiso para operar planta de gas, es lo primero. Y es muy serio lo que ha dicho porque me sorprende, veo que parece ser que el tema es en el proyecto Aguayo, donde está la jurisdicción donde él va o, pre o pretende y sé que debe de venir todo tipo de permiso o solicitud de uso de suelo al municipio, porque allí es un distrito municipal. El municipio Cabecera es el que se entiende con revisar las propuestas que llegan porque allí no hay planeamiento urbano y solamente los consejos de regidores son los que están capacitados para dar los permisos de, de suelo. Pero él no se está dando cuenta, el mismo señor, que él está cometiendo un, un delito Tú escuchaste una frase que él dice, él dice, yo di un millón de pesos por los servicios completos, completo. contratados, o sea, él entiende que él, él solicitó un servicio y que pagó por ese servicio para la aprobación de una planta de combustible, o sea, escuchar esos planteamientos de manera tan natural, y o sea, tú te preguntas. que él tendrá que, que demostrar todo eso, porque además ha hecho mención de un regidor, quien conocemos y que sabemos que es una persona muy presta y que no, no entiendo qué está pasando con este señor y si es verdad que, que se ha dado esto. Ahora él, él es un corruptor, él es un corruptor, él tiene también que ver con cualquier tipo de sí. acción porque si usted tiene la astucia de, de denunciar... Ahí hay un delito doble. Ahora bien, él debe de presentar las pruebas, como bien dice, y sí. Miguelín, Miguelín como se le conoce, debe de dar su opinión, dar la cara en relación a esta acusación tan grave que se le está haciendo. Este señor ya interpuso y fue a la fiscalía a denunciar esa situación, a hablar de que se le dio a un regidor, sea Miguelín, sea Pedro, sí. sea Juan, un millón de pesos para la aprobación de un proyecto. Esto es ilegal, es soborno, es corrupción, es usted recibir prebendas para beneficiar a una persona. Ese no es el papel de un regidor, sea eh, quien sea, sea es cierto o esto o no, no es posible que nosotros estemos viendo. Ya nosotros estamos cansados que desde arriba, desde allá, veamos tantos escándalos de corrupción y acá en San Francisco de Macorís, en una sala capitular, se estén escenificando escándalos como este. Bueno, vamos a darle seguimiento a esto y esperamos que se esclarezca y que no pase a mayores. Es todo por hoy, Francis Rodríguez, hemos cumplido con el espacio de mañana, de tus horas de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Su espacio de mañana se despide. Pasen buenos días. De mañana, no se pierde.